Estimado usuario, por favor describa con precisión y lujo de detalle cuál es el sistema que quiere, cómo lo va a utilizar y qué objetivos persigue con él. Ingeniero de software, deja ya de pedirle los requerimientos a tus usuarios. Ese es tu trabajo, no el de ellos. En este video te hablaré de cómo recolectar la información que nos va a permitir tener los requerimientos. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, darnos like y clic a la campanita. También compártenos con todos tus amigos y conocidos. Los ingenieros de software solemos cometer el error de preguntarle al usuario qué es lo que quiere o esperar que ellos nos den los requerimientos. Ellos nunca van a poder hacer esto porque no están capacitados en ingeniería de software. Sin embargo, nosotros insistimos en hacer preguntas como ¿Cuál es el sistema que quieres? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Cuáles son las herramientas que quieres que utilicemos? ¿Va a ser una plataforma web o va a ser móvil o va a ser de escritorio? ¿Quieres que sea responsivo? Y ya que estamos en eso... También deberíamos dejar de molestarnos cuando nos preguntan si el sistema puede ser rápido o bonito. La brecha que hay en el entendimiento del vocabulario entre los usuarios y los ingenieros de software debe de achicarse y no agrandarse. Esto significa, los usuarios siempre nos van a hablar de la forma en que ellos se entienden, de la forma en que ellos se comunican. Nos van a hablar desde su contexto de las cosas que entienden y de las cosas que hacen. Es nuestra labor como ingenieros de software recolectar esa información, analizarla y a través de ella definir los requerimientos del software. Por lo tanto, una de nuestras primeras tareas en la ingeniería de requerimientos es la recolección de la información. Acompáñame y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Descubrir las necesidades de los involucrados en el software es un reto, es un proceso analítico y colaborativo, con actividades para encontrar y definir las necesidades. Los usuarios no pueden definir con precisión técnica cuál es el software que necesitan, por lo tanto, es labor de los ingenieros de software conseguir lo siguiente. Tener un ambiente adecuado para facilitar la exploración y comunicación. Entender las actividades de los usuarios. ¿Qué actividades quiere completar y cómo podemos ayudar? ¿Cuáles son sus aspiraciones y cómo podemos ayudarles a que las alcance? ¿Qué relación esperan que establezcamos con ellos? ¿Cuál es el valor que realmente esperan recibir? Entender cómo toman decisiones y entender lo que consideran innecesario, obsoleto o ineficiente. Para esto, debemos trabajar primero en recolectar la información y resistir la tentación de diseñar el software hasta que hemos entendido el problema. En este proceso, seleccionamos de entre un conjunto de técnicas las que mejor se adapten a nuestro proyecto y a nuestros usuarios. Antes de realizar cualquier intento de proponer una solución de software, debemos reunir la información suficiente para conocer, cuando menos, el contexto y las características principales de nuestros usuarios y su entorno. Este proceso puede durar unas pocas semanas, y en ellas recolectamos información. Existen múltiples técnicas para descubrir las necesidades de los usuarios. Pueden ser colaborativas, con interacción entre los usuarios y los analistas, o independientes. Descubres la información por tu cuenta. Algunas de las técnicas son Entrevistas Talleres Focus Group Observación estructurada del entorno Encuestas análisis de documentos y evaluación heurística. Te recomiendo que no uses solamente una, sino que diferentes usuarios preferirán alternativas distintas. Ahora, detallemos cada una. Las entrevistas son actividades colaborativas. El propósito es reunirte directamente con los usuarios, ya sea individualmente o en grupos pequeños para preguntarles directamente y conocer su información. Las entrevistas tienen un objetivo y propósito definidos, que se plasma en un cuestionario o una guía, y una duración, establecida en una agenda. En el proceso de la entrevista, debes presentarte, revisar la agenda con los asistentes, presentar los objetivos y resolver las preguntas iniciales. Tu objetivo es escuchar, así que hazlo activamente, haz la pregunta y deja que los asistentes sean quienes hablen. Solamente debes intervenir para aclarar algo o mantener el enfoque de la entrevista. Esta técnica es útil cuando has identificado a los usuarios más representativos de un grupo y estos tienen poco tiempo para reunirse, así que aprovecha todo el tiempo con ellos y prepara una buena lista de preguntas. Los talleres son reuniones formales y estructuradas, en las que un grupo de personas y expertos trabajan juntos. En esta colaboración se usan diferentes herramientas para crear un modelo de la situación actual e identificar necesidades a cubrir. Un taller involucra a diferentes tipos de usuarios del sistema que se quiere hacer, para entender sus distintos puntos de vista. Los talleres son conducidos por un facilitador, usualmente el analista de requerimientos, y la información es registrada por otra persona. Las actividades del taller son diversas, dependiendo del objetivo que se tiene. Se debe cuidar el tiempo, para que las tareas y discusiones se mantengan dentro del enfoque y todos se mantengan involucrados. Se deben discutir ideas y no personas. Es importante que se programen descansos pues los talleres suelen durar varias horas. El facilitador debe leer el lenguaje corporal y otras pistas que hacen que algunos dejen de participar, otros descalifican mis ideas, no las toman en serio, por ejemplo, o no quieren interrumpir el trabajo. Los talleres son una buena alternativa cuando los usuarios que nos pueden dar información tienen restricciones de calendario y solo los podrás consultar una sola vez. El focus group es una reunión con un conjunto seleccionado de los usuarios, a los que llamamos champions. A diferencia del taller, el grupo de enfoque explora actitudes, preferencias y necesidades de los usuarios escuchándolos de viva voz. La información es subjetiva más que cuantitativa. Los focus group son muy efectivos para validar ideas que se parecen a soluciones ya existentes, por lo que se seleccionan usuarios que han usado productos similares y obtenemos de ellos las necesidades o cosas que no han podido ser cubiertas por las otras soluciones. El facilitador de la reunión debe cuidar que se mantenga el enfoque, pero sin influir en las opiniones. No debe conducir la respuesta hacia una tendencia particular, sino mantenerse neutral. Una característica importante del focus group es que la sesión debe de ser grabada, por lo que debes obtener el consentimiento expreso de los asistentes para hacerlo. Esta técnica se combina muy bien con el análisis heurístico. Este es un tipo de actividad independiente, pues no involucramos ni interactuamos con los usuarios. Algunos usuarios pueden tener dificultades para describir su trabajo o las actividades que hacen así que en vez de preguntarle directamente cuál es el trabajo que usted hace, lo observamos mientras lo realiza. La necesidad de hacer observaciones suele identificarse en las entrevistas, cuando los usuarios no pueden describir detalladamente sus actividades. Estas son tan rutinarias que ya no piensan en ellas y las hacen automáticamente, así que no ponen atención al proceso. En casos así, acompañamos a los usuarios para observarlos mientras trabajan. Para esto, se seleccionarán las actividades importantes para observar y a los usuarios que las realizan. Es recomendado seleccionar a varios tipos de usuario para la misma actividad. La observación se hace en el ambiente donde el usuario realiza su actividad normalmente. Es importante no interrumpirle para obtener la mejor información acerca de qué hace y cómo. También debes registrar lo que ves, las herramientas que usa, la disposición del área, los objetos que están en ella y las personas con quienes interactúa. Esto permitirá entender mejor el contexto y el vocabulario del usuario. Limita la observación a un máximo de dos horas. La encuesta consiste en una lista de preguntas que se distribuye para obtener información de un grupo grande de personas, principalmente cuando es difícil reunir a todos los usuarios o se encuentran dispersos en áreas geográficas específicas. Esta técnica es económica y suele ser usada como entrada para otras. Las encuestas utilizan preguntas cerradas con opciones y comúnmente las respuestas son mutuamente excluyentes para poder diferenciar la opinión de las personas. En ocasiones, las respuestas incluyen la opción Otro, para recolectar más información y opiniones. No se recomienda hacerlo con todas las preguntas. Las opciones pueden usar escalas, en este caso deben de ser consistentes en toda la encuesta y no cambiarlas entre ellas, por ejemplo, escalas numéricas todas en el mismo rango o las opciones de opinión, bueno, malo, excelente iguales para todas las preguntas que las utilicen. En el análisis de documentos, hacemos una revisión sistemática de documentos existentes, que pueden ser lecciones aprendidas, manuales, procesos de negocio, bibliotecas de problemas, entre otros. La investigación reduce el tiempo de otras reuniones y puede revelar información que la gente no te dice, aunque se corre el riesgo de que los documentos no estén actualizados. La evaluación heurística consiste en examinar un producto existente, similar al sistema que se quiere desarrollar. Este producto puede ser el sistema actual de los usuarios o un producto del mercado, que es parecido. El objetivo es evaluar qué tan bien funciona el producto y sus oportunidades de mejora. Ambas cosas se documentan y presentan a los usuarios con el fin de obtener su opinión y sus sugerencias. Para esta técnica es necesaria la experiencia y comprensión de las buenas prácticas de diseño y desarrollo de sistemas. Los usuarios de software no pueden definir con precisión cuál es el producto que quieren, es nuestra responsabilidad como ingenieros de software darles una solución. Pero no podremos dárselas si no entendemos sus necesidades reales. ¿Qué actividades quiere alcanzar y cómo podemos ayudarle? ¿Cuáles son sus aspiraciones reales y cómo podemos contribuir a que las alcance? ¿Qué relación esperan que establezcamos con ellos? ¿Y cuál es el valor real que esperan recibir? En el siguiente video te mostraré cómo analizar la información recolectada para poder obtener con ella los requerimientos de la aplicación, porque no todo lo que quiere el usuario o cree que quiere, va a estar en el producto final. Hasta la próxima.